En este video vamos a hablar de DayLoop. DayLoop es una forma en la que WordPress extrae los posts de la base de datos y los muestra en nuestra plantilla. Si vamos al navegador y, e ingresamos a codex.wordpress.org barra DayLoop, aquí nos indica un poco la manera en la que WordPress trabaja para poder extraer los posts que se encuentran en la base de datos. Para ello WordPress nos da algunas funciones y una forma en la que podemos hacerlo. Es importante tener a mano siempre la documentación de Codex para así poder ver cómo WordPress nos da indicaciones de cómo realizar el trabajo. Ahora, regresando a nuestra plantilla de ejemplo, vamos a ver que en esta parte tenemos la sección donde vamos a mostrar los últimos artículos que tengamos publicado en la base de datos. Entonces, para ello, para hacerlo de manera dinámica, vamos a ir a nuestro editor y a nuestro editor vemos que estamos en el index.php el cual hasta el momento solo hemos usado todo lo que tiene que ver con código html todo puramente estático para hacer que wordpress extraiga los datos de la base de datos y nos muestre vamos a usar la función hub dentro de estas etiquetas vamos a abrir vamos a hacer condicional para primero usando la función post comprobar si hay post para mostrar en el caso contrario de que no haya post entonces no vamos a realizar el bucle es decir el while vamos a cerrar las etiquetas y también el if vamos a cerrar diciendo en if y ahora dentro de este condicional ¿sí? ya podemos realizar lo que es el bucle entonces escribimos while para recuperar todos los posts de la base de datos have posts nuevamente la función have posts cerramos ahora nuevamente el while y escribimos en while y dentro del while vamos a usar otra función fíjense que estoy haciendo lo que voy a hacer es dentro del while llamada day post para así poder obtener los datos de los posts como el título y el contenido y otras funciones que podemos usar más adelante esta función es muy importante que siempre esté escrita sobre todo dentro del while fíjense que el while comienza aquí después los dos puntos todo lo que esté dentro de los dos puntos y antes del end while está dentro de, de, del bucle ahora lo que voy a hacer es copiar estos artículos que tenemos de manera estática, los voy a colocar aquí adentro porque ahora vamos a hacerlo de manera dinámica y vamos a usar la misma estructura así que vamos a agregar un enlace para dirigir hacia el post que está haciendo clic el usuario cerramos las etiquetas de link voy a usar una función dentro de los links para mostrar el título esta función se llama date title. Con esto, lo que voy a hacer es... Ah, es muy importante. Me acabo de dar cuenta de que esta función se llama post con S al final. Ambas son así. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta a la hora de escribir esta función. Ahora, si yo guardo vamos a ir a nuestro navegador para ver si está funcionando y efectivamente este título que está en color que es como un enlace este lo está extrayendo desde la base de datos que es el artículo que viene por defecto cuando instalamos wordpress hasta el momento vamos bien ahora para introducir el link el enlace hacia ese post vamos a usar otra de las funciones de wordpress esta función se llama day permanente permanent link es decir perman link que es lo que va a hacer extraer el link permanente de este título para que el usuario pueda hacer clic si lo guardamos y vamos ahora actualizamos si hago clic derecho vamos a ver los elementos para ver si está funcionando esa función y aquí está ese artículo voy a abrir y vemos que efectivamente ya me está extrayendo el link permanente de ese post, es decir de ese título al cual el usuario puede hacer clic y profundizar más sobre ese post y ver todo el contenido pero para terminar esta parte sobre esta parte del bucle vamos a mostrar también el contenido para ello hay que eliminar las etiquetas de párrafos con ese contenido y escribimos php day content day content esta función va a extraer el contenido del post y ahora vamos a guardar vamos al navegador actualizamos y ya vemos que me muestra el título con su enlace y abajo el contenido. Todo esto lo hace desde la base de datos. ¿Sí? Con esto ya efectivamente Wordpress va a extraer todos los artículos de la base de datos. Y los va a mostrar en la página principal. Podemos eliminar este código que lo habíamos puesto como ejemplo. Y podemos agregar un condicional. Es decir en el if que ya tenemos que lo que hace aquí es verificar de que si hay post en la base de datos para hacerlo un poco más elegante vamos a agregar también un else este else lo que dice es que caso contrario es decir aquí esto se ejecuta siempre que haya post en la base de datos y en el, caso de, en el caso de que no haya ningún post para mostrar vamos a hacer que muestre un pequeño mensaje en unas etiquetas de párrafos vamos a decir lo sentimos no hay post publicado y ya con este mensajito lo hacemos un poco más elegante a nuestro tema lo guardamos y nos lo va a mostrar vamos a hacer de que para que poder ver si el mensaje se está publicando vamos a hacer que sea el caso contrario vamos a decirle que en el caso de que si haya post que no muestre esto pero que sí muestre esto, vamos a hacerlo actualizamos y ahí está el mensaje sentimos no hay posts publicados esto va a pasar en el caso de que no haya posts en la base de datos volvemos nuevamente a la forma en la que estaba el condicional y lo guardamos y bueno a medida que vayamos publicando posts desde el administrador desde el CMS de WordPress se van a ir mostrando en la página principal con su enlace, su título y su contenido.